Tipos de comentarios que reciben los youtubers y tiktoker Número 1 No me gusta tu contenido Todos tus videos son malos Entonces, ¿para qué los ves? Número 2 ¿Dónde vives? ¿Dónde te puedo ir a visitar? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Estás casado? ¿Divorciado? Número 3 Para que sepas que me caes muy mal Te odio Número 4. Ese video ya lo hizo Luisito Comunica. Eres un copión. ¿Cuándo vas a ser original? Número 5. Tus seguidores, todos son comprados. Número 6. ¿Usted dónde piensa que yo voy a encontrar todos esos ingredientes de esa receta? Número 7. Hace rato te estoy pidiendo que hagas un video de ese tema y no lo haces. 8. ¿Por qué no haces colaboraciones con los youtubers de tu país? ¿Le tienes miedo o envidia? En el video de las preguntas y respuestas, contestaste las que te convenían. Y número 10. El video de paseando por el bosque solo salías tú y no enseñaste nada de los paisajes. <risa>